Estamos esperando la conexión de María Antonieta. ¡Hola, amiga! ¿Qué, ¿Qué gusto! Igualmente, igualmente feliz de estar aquí en esta nueva etapa de tu vida acompañándote. me Enorgullezco de ti, de todo lo que estás alcanzando. Y me alegro, pues, me alegra inmensamente, me inmensamente. Gracias. Ver, ver, y gracias cena. a todas ustedes que han aceptado la invitación también para poder compartir, porque uno solo no puede hacerlo, así que tiene que tener gente que también esté contigo apoyándote y, y dando lo que ustedes también tienen, ¿no? O sea, como yo expliqué el día el día martes, la idea de esta charla es primeramente conocer al autor del libro que yo, a la persona que yo estoy entrevistando, que estoy conversando para que es, esa idea es para poder, eh, que la gente de mí, eh, mis seguidores puedan conocerte a ti, como, como autora, como persona, y puedan conocer tu libro, de qué se trata, quién eres. Veo que Basilia está ahí, y hola Basilia, mucho gusto, buenas noches. Bueno, querida Antonieta, te uh -huh. paso a ti el saludo. Tú, por favor, preséntate con tu nombre, de dónde eras, a pesar que yo ya he dicho algo, pero por uh -huh. favor, la palabra es tuya. Chévere. bueno, inmensamente feliz de estar aquí contigo, con, con esta nueva ventana de, de transmitir lo que cada uno de nosotros, estoy segura, nos llena el corazón, ¿no? Que es eh, transmitir eso que hemos aprendido y que sabemos que de alguna manera podemos, puede ser luz para alguien más, y, y creo que ese es el propósito mayor, ¿no? Soy venezolana, hija de emigrantes portugueses en Venezuela, y hace cuatro años decidí eh, ser yo la que emigraba, y bueno, vine a la tierra de mis padres, de mis ancestros, ¿okay? Estando aquí, empecé a escribir eh, este libro, y que engaveté en varias oportunidades, porque, bueno, primero les cuento de qué trata el libro, ¿no? <risa> que Es muy, muy importante. Tienes ahí para que lo muestre, por favor. Sí, acá está. O sea, que lo tienes en portugués también, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Este es en español, tu crecimiento personal y tus creencias religiosas, bendición o tragedia. Y bueno, y lo tengo ya, me lo tradujeron bueno. en portugués. Entonces, Uy, bueno, pero... chévere. feliz. Estos son mis tesoros hermosos que amo. <risa> Y que le doy Te gracias entiendo. a Dios que, que me haya permitido escribirlo. ¿no? Entonces, bueno, parte de, de mi proceso, yo nací en una iglesia, eh, bajo la, la iglesia católica, por educación de mis padres, eh, y me mantengo eh, en la iglesia. Sin embargo, me di cuenta que, eh, eh, de cierta manera, hay creencias que nos han sido inculcadas a través de, de generaciones ¿Okay? No puedo decir si viene de la iglesia o, o si viene por, por tradición. Mm. Pero sí estaba clara que había ciertos conceptos que no cuadraban conmigo. ¿okay? Que cuando me decían a mí que Dios eh, castigaba o que todo lo que nos pasaba era prueba de Dios o que todas las decisiones que tomábamos por equivocación nuestra o por no estar preparados nosotros para esas decisiones, terminábamos después al final diciendo que eso era la voluntad de Dios, ¿okay? mm. Así como todas las tragedias, desastres naturales y todo eso, una forma de consuelo era decir eso, aceptémoslos con amor porque eso es la voluntad de Dios, ¿okay? mm. Y yo escuchaba eso y realmente no, no cuadraba, ¿no? Porque no, no había congruencia, ¿no? Entre un Dios que es amor, un Dios que es misericordia, y con un Dios que supuestamente te manda pruebas, te manda castigo, eh, mientras más sufras, más estás cerca del reino de Dios, eh, el dinero te aleja de Dios. Entonces, todos esos conceptos no, no los sentía como verdaderos, ¿ok? Yo eh, crecí más con el concepto de que Dios es amor. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros lo, los seres humanos, ¿no? eh, Somos, como ya la psicología lo ha demostrado, nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Si tenemos creencias de escasez, nuestros resultados van a ser de escasez. Vamos a vivir en escasez. ¿okay? Pues si nuestras creencias, eh, llamo creencia, es todo, toda aquella información que tenemos grabadas en el subconsciente y que muchas veces ni sabemos que las tenemos allí, mm -hmm. pero son las que van dirigiendo las decisiones que tomamos durante toda nuestra vida. ¿okay? Entonces, si tenemos creencias, porque desde pequeños nos insultaban, nos, decíamos, nos decían que, que éramos incapaces o que éramos un estorbo, o, o, o nuestros padres nos abandonaron, entonces son creencias que quedan en el subconsciente de abandono, de desamor, de no soy importante, ¿ok? Entonces, okay. por supuesto, yo tenía, eh, como todos los seres humanos, yo tengo mis creencias también, mis, mis paradigmas y, y, y creencias que no son verdad, son mentiras y dentro de esas creencias yo me, me sentía identificada o mejor dicho en conflicto con estas creencias religiosas que, que, que venían desde la, de la parte espiritual y decidí profundizar decidí ver o sea por qué razón si yo soy una persona eh, buena católica que rezo que hago rosario o sea un concepto general de persona buena okay ¿Por qué razón? Tantas cosas que yo le pedí a Dios, principalmente en, la, en el área del amor y de la estabilidad económica. porque Yo no tenía eso, porque Dios no me escuchaba, ¿ok? Entonces, llegó un momento que yo dije, es que el problema no es que Dios no me escucha, el problema es que yo no estoy escuchando a Dios, hay algo que yo no mm. estoy entendiendo, hay algo que no, que no está funcionando bien, porque si... Sabemos que ese ser superior, Dios, espíritu, universo, energía, como lo llamen, quiere lo mejor para nosotros, eh, entonces, eh, perdí el hilo. Claro, que, que ¿por qué te está yendo mal? ¿no? ¿Por qué si él quiere lo mejor para ti? Porque me estaba, me estaba yendo mal. Entonces, bueno, comencé a profundizar esto. Yo, yo sabía, porque yo vengo de, de leer muchos libros, mi mamá hacía PNL en los años 80. Entonces, yo sabía que gran parte de los resultados que yo estaba obteniendo, la culpa la tenía yo. ¿Ok? Yo dejé hace muchísimos años de dejarle la responsabilidad a Dios. Eso es la voluntad de Dios. No tengo una buena pareja porque eso es lo que Dios quiere para mí. No tengo prosperidad económica porque eso Dios quiere para mí. Entonces, yo dejé hace muchos años de, de decir eso porque yo sabía que era yo la que tenía el, las creencias o las mentiras, ¿ok? O que no tomaba las decisiones adecuadas precisamente por esas, esos pensamientos y esas creencias. Entonces, bueno, comencé a profundizar en, en esta parte y, y, y empecé como a engranar mi, mi, mi parte de crecimiento como con el ser, ¿ok? Con la parte espiritual, y entendí que efectivamente si Dios me creó a mí, si yo creo que el Dios me creó y que Él es todopoderoso, Él me creó todo mi ser. Porque una de las uh -huh. cosas que yo también tenía era el conflicto cuando me hablaban que si de la energía, que Dios es energía, que Dios es vibración. Eso hacía cortocircuito en mí, yo no entendía. Yo decía, para mí Dios es Dios y lo demás no importa. Que si la mente, que si yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. O sea, eso no cuadraba conmigo. ¿okay? Yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a poner yo a Dios de lado? Y enfocarme nada más que en la mente, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿okay? Entonces por eso no lograba engranar, pero llegó un momento que yo me dije, o sea, no es posible que yo tanto pido y oro y hago novena y no se me dan estas cosas, que es lo que no estoy escuchando. Entonces fue cuando empecé a profundizar y entendí, o sea, si yo sé que soy hija de ese ser superior y que él me creó, él creó mi mente, él creó las neuronas, él creó todo lo que está aquí él creó todo mi cuerpo, entonces comienzo a profundizar, a estudiar cómo funcionamos el, el cuerpo a nivel eh, eh, biológico o, o científico, y empecé a entender, o sea, mi mente funciona a través de circuitos eléctricos, y eso es ciencia, uh -huh. eso ya, ya eso lo sabemos, ¿no? Y esos circuitos eléctricos producen ondas cerebrales, es decir, que nos Perfect. movemos a través de la energía o nos conectamos a través de la energía. Okay. Entonces, bueno, fui profundizando allí, fui profundizando en la Biblia y también me di cuenta que en muchas partes de la Biblia Jesús hablaba de la mente. Decía, uh -huh. busquen cambiar su manera de pensar. Yo decía, caramba, o sea, yo nunca me había dado cuenta de eso. Yo veía como que el, la mente como algo totalmente ajeno de Dios, pero cuando en la propia Biblia ya dice, muda tu manera de pensar, es que efectivamente... Si no cambiamos esas creencias, esos pensamientos, vamos a seguir recibiendo los mismos resultados. Y bueno, y por ahí fue que empecé a profundizar y bueno, conseguí cualquier cantidad de, de información. Cuando San Pablo decía, busquen tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Entonces, cuando yo me preguntaba, okay, ¿cómo sería la mente de Cristo? Bueno, libre de miedos, libre de odio, libre de rabia, Libre de, de, de rencor, de tristeza. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. Tener la mente de Cristo. Tener una mente libre de, de, de culpas, libre de, de rencor, libre de, de, de tristeza. Porque esa es nuestra función. Nosotros vinimos al mundo es para ser felices. No para estar con mm. esas cargas, como, como decía Jesús en, en, en, la, en, la, en la palabra. Yo vine para sacarlos de la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? No es la esclavitud de cuatro paredes, es la esclavitud que vivimos ¿Talamente? por todas las mentiras que, que nos fueron sembradas por el entorno, por papá, por mamá, por, por la política, la cultura, los profesores, los sacerdotes, ¿ok? Entonces, bueno, cuando logré entender todo esto, decidí escribir este libro porque no, o sea, yo no me puedo quedar con esto. O sea, necesito decirle al mundo, mira, Dios existe, Dios es amor, Dios quiere tu felicidad, pero Él quiere que tú actúes, Él quiere que tú tomes acción, Él quiere que tú sanes tu, mm -hmm. tus, tus miedos, tus rabia. Y entonces ahí fue cuando yo entendí, claro, cómo voy a alcanzar mis metas si mi subconsciente o mis creencias estaban basadas en el amor es igual a sufrimiento, eh, el dinero me aleja de Dios, eh, es mejor ser pobre pero feliz. Esas era parte de las creencias que yo tenía. Entonces yo le pedí a Diosito, mándame esto, y Dios, yo me imagino a Diosito así, mi hijita, cuando comiences a trabajar tu mente y te quites esas mentiras que tienes, entonces se van a dar las cosas, ¿entiendes? Y es así, o sea, yo lo veo literalmente así. Dios es un Dios de acción. Nosotros le pedimos, pero tenemos que actuar. Tenemos que empezar a profundizar en nosotros. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es esa vocecita que escucho? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Ay, me digo que soy una inútil, me digo que nunca voy a encontrar el amor, me digo que no estoy capacitada. Entonces, es empezar a trabajar eso y salir de eso. Como decía Jesús, dile esa montaña, muévete de aquí y sal para allá. Y era eso, porque él hablaba mucho en parábola. O sea, dile mm. esa montaña de mentiras, sal de aquí y ven a otro lado. Entonces, bueno, mi libro muestra ese proceso, por supuesto, al desnudo. Por, por eso lo engaveté varias veces, porque no es fácil uno escribir de uno mismo, eh, mostrar sus carencias, su, sus miedos. Mm. Y bueno, pero después al final eh, decidí invertir en mí, en, en, en Coaching. Pero justamente eso, Antonieta, tiene, eso no tiene que haber sido muy fácil para ti porque te estás yendo en contra de montones de creencias, no solamente tuyas, o sea, tu familia, tu entorno. O sea, eh, yo vengo de una de una tradición evangélica. O sea, es okay. exactamente lo mismo porque nos estamos criados de esa manera de que tienes que pensar de así, así, así y, y somos en cierta manera un poco vagos. Espiritualmente, porque nos dedicamos a escuchar todo lo que nos dicen, pero no leemos, no leemos, no leemos. Uh -huh. y no vemos qué es lo que realmente está diciendo la palabra, qué es lo que realmente te está diciendo Dios a ti. Pero nos hemos uh -huh. eh, sentado en una banca a escuchar, a escuchar, a escuchar que alguien te transmite una historia que a lo mejor no está mal, pero uh -huh. está transmitiendo por medio de una persona que también es in, eh, es imperfecta. Entonces tú tienes que aclararlo a través de la palabra. Está correcto lo que me están diciendo, pero como somos cómodos, somos fáciles de, de darnos vuelta, entonces nos sentamos sí. ahí y recibimos y nos vamos ensuciando la mente con todas esas cosas. Y va pasando la vida y cuando te das cuenta eres viejito y te preguntarás ¿Qué hice de mi vida? Justamente. No tomaste acción. Y tú dijiste algo muy cierto, este Henry Ford, él, él decía, el trabajo más difícil es el de pensar. No nos gusta pensar. No. ¿Sí? Pero yo, llegó un momento de mi vida, este punto de inflexión donde yo dije, o sea, no es posible, antonio o sea, ¿hasta cuándo vas a seguir en esto? ¿Sí? Y ya yo había empezado a escribir el libro, eh, pero lo, lo tenía engavetado. Y cuando llegué a ese momento que dije, no, o sea, actúa. Sí. Mm. Eh, empecé o decidí invertir en mí porque ya yo sabía que tenía, que tenía creencias, que tenía que trabajar y yo con solo leer libros no estaba logrando eso, no estaba logrando escudriñar cuáles, cuáles eran esas mentiras que, que me decía ¿no? Y bueno, decidí, ahí sí tomé acción masiva. Y Imagina que algo había pasado Pero como yo sí. les decía Mientras tú estabas fuera Que es un tema realmente apasionante Porque sí. todos creemos en algo o en alguien Y eso nos va formando de una u otra manera O sea, yo siempre he creído en un Dios de amor Un Dios que nos creó a su imagen y semejanza O sea, no puede ser un Dios malvado claro. Sino que ahí, okay. como tú decías Esas claro. tradiciones Todo eso que se nos ha ido metiendo, metiendo, metiendo En la mente Te va, te va dañando la vida Sí Así que, Pero, fíjate, te está hablando? Yo tengo sacerdotes amigos eh, que, que han leído el libro y les parece maravilloso porque yo no estoy yendo en contra de la religión, ¿ok? Porque es como, es como tú dijiste y, y está en la, eh, en la Biblia. O sea, para mí la Biblia es el libro de psicología por excelencia, independientemente de que sea espiritual o que, o que cuente la historia de, de, de la salvación. Es un libro de psicología. Ahí están todos los principios que hoy en día usan todos estos grandes mentores. Claro. O sea, el, el principio del amate a ti mismo. Uh -huh. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Te, nos tenemos que empezar uh -huh. a amar. Pero para empezar a amar tenemos que saber qué historia nos estamos contando para ir sanando. ¿Ok? Entonces, este muestro eso, muestro cómo logré integrarlo, y, lo, y los sacerdotes que han leído el libro, les ha gustado porque yo no estoy yendo en contra de la religión, para nada, o sea, yo lo que sí, les también. estoy diciendo, mira, Dios está aquí, Dios te ama, Él es un, un, un, un ser real, ok, yo lo siento real, eh, Él es verdadero, Él está con nosotros, Él quiere lo mejor para ti, libérate de esas ataduras que él tanto lo dijo. Yo vine a liberarlos. Entonces, mm. nosotros somos lo que... Él no va a hacer el trabajo por nosotros. Y esa es otra verdad. Él no lo va a hacer. Él lo que hace es él acompañarnos y, por supuesto, si tenemos nuestra confianza en él, en ese proceso de crecimiento, él va a estar con los ojos bien mm. atentos, ¿ok? Y nos va a abrir el camino y nos va a dar la mano. Por supuesto que sí. O sea, no es que vamos a lograr todo por cuenta propia, pero tenemos mm. que tomar Ok, y él nos va a acompañar en ese proceso. Si nos decaemos, él nos va vamos a sentir esa fuerza espiritual que nos impulsa a levantarnos y a seguir adelante. Eso es la fuerza de Dios, o la fuerza de la energía, o la fuerza del universo. Ok, no recuerda que de... la Biblia, la Biblia también dice no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra, porque eso nos convertimos en oidores. Leemos libros, oímos, oímos, y nos quedamos estancados ahí, no hacemos nada más, o sea, oír, nada más. Exactamente, y cuando uno ve la historia de, de lo que está en la Biblia, tú ves que, como yo dije, Dios es acción. Él le dijo a Abraham, sal de la tierra de Ur y ve a la tierra prometida, o sea, como ya lo he dicho en otros videos, mueve el trasero. Muéve. <risa> Muévete. O sea, sí, Mueve. Tú... Tú quieres alcanzar esta meta, tienes que trabajar para alcanzarla, no te va a caer del cielo. Y eso es lo que tenemos que entender, por más arrodillado que estemos ante el Santísimo, en el caso de los católicos, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Si tú no comienzas tu proceso de sanar, porque yo, yo sé que no es fácil, o sea, yo he pasado por todo eso, ¿ok? Eh, y, y, y conozco, conozco lo, lo, lo que cuesta. Lo que cuesta empezar un proceso y decaer y volver a levantarte y volver a decaer. Yo sé lo que es eso, pero ya yo estoy convencida que yo no sigo orando, por supuesto, sigo adorando a Dios, por mm. supuesto. ¿okay? No estoy diciendo que eso no se tenga que hacer, hay que hacerlo. ¿okay? Porque te, somos seres espirituales que tenemos que estar en conexión con esa, ese en ser. Conexión digamos, con Dios, ¿okay? mm. Eso hay que hacerlo, mm. esa conexión de la manera que tú lo sientas porque es otra cosa que también aprendí. O sea, Dios va más allá de cualquier religión. O sea, no es que eh, esta es la verdadera o esta... No, o sea, si tú tienes tu espíritu en conexión con Dios, así no pertenezcas a ninguna religión. Porque la conexión es con que Dios... que muchas veces a una denominación, y Dios no es una denominación, no es una iglesia física. Y eso es lo que a veces nos tenemos un poco confundidos, porque no es donde tú estás establecido, es Dios es Dios, o sea, aquí y en todas Dios. partes. Exactamente, por eso va más allá de cualquier religión. Ahora, las religiones son, son positivas, porque es como, como una familia, o sea, su objetivo es sí, direccionar, ¿okay? Es direccionar y, y, y es positivo, pero siempre y cuando tú tengas tu propio criterio, ¿ok? tú comienzas a profundizar, a decir, ¿por qué esto no me cuadra? ¿Cuál será la verdad? Porque de hecho, así dice la palabra, busca la verdad dentro de ti. O sea, tenemos la respuesta en nosotros, ¿ok? Y yo no estoy diciendo nada contrario, tú, tú lees el libro, y aquí no hay nada contrario, contrario a lo que está en la Biblia, ¿ok? Solo que le doy el enfoque que yo considero desde mi perspectiva, que es el, el, el enfoque desde el amor, desde la verdad, desde el desde el crecer, que es la voluntad de, de Dios, eh, a, hablando de, de, de Dios de acción, a Moisés, un gago, le dijo, ve a hablar con el faraón. Y él dijo, ¿cómo yo soy un gago? Voy a hablar con el faraón. Dice, usted vaya ya y hable con el faraón. ¿Entiendes? O sea, no hay límites. Y yo me quedo no. asombrada cuando tú ves, esta cantidad de personas con supuestamente cualquier condición o limitación física y que hacen unas cosas maravillosas. Y gente normal, común y corriente, como tú y yo. Exactamente, ¿entiendes? Entonces cuando uno ve, definitivamente hay una fuerza superior. Este chico que, que yo admiro mucho, que hoy en día es, es, es conferencista internacional, el apellido es medio extraño, Nick Bugioxi. Algo así, ¿no? Sí, que es aquel sí. chico que, que nació sin extremidades, sin manos y sin Ay, Ay, ya, Sí, sí, sí. Okay. Entonces, y como él, hay casos que a uno se le cae la mandíbula como quien dice, esto es increíble. Y ese chico, este, por supuesto, pasó por bullying, sufrió, se pueden imaginar lo que mm. sufre un ser humano mm. sin, hacer, sin sus extremidades, ¿ok? Mm. Y él logró como él lo ha dicho en sus conferencias, algo que es lo más difícil que nos cuesta y por eso no alcanzamos muchas de nuestras metas. Él logró amar y aceptar su cuerpo. ¿Sabes lo que significa eso? Amar y aceptar su difícil. cuerpo. Un cuerpo que no tiene extremidades. Y él lo logró. Y Pero dice, ahí estás tocando lo... un tema muy, muy difícil, Antonieta, porque, eh, ok, él, él no tenía sus extremidades, sus brazos, es terrible. Y eso a veces sí, bueno, es como más claro verlo. Pero ¿cuánta gente, o sea, cuántos de nosotros hoy en día ni siquiera aceptamos unos kilos de más? No aceptamos una arruga. No aceptamos el, el pasar del tiempo. O sea, el, las arrugas, ¿qué significa? Que tú has vivido. Que sí. tú has que tú has hecho algo, que has hecho algo en tu vida. Imagínate, estirarte, estirarte hasta el extremo. ¿Para qué? Porque no te amas. No, sí. no aprecias lo que realmente tienes. O sea... Que, que tengas algo por fuera, que qué importa. O sea, sí. ¿qué tanta importancia a lo físico? Pero como este mundo está tan enfocado en eso, nos volcamos hacia eso, hacia sí. ver el ideal. ¿Qué, ¿Cuál es el ideal? Que una mujer pese 40 kilos, es un ideal. ¿Para quién? Para quién. Pero si tú te amas, vas a ser feliz y vas a ser hermosa porque la felicidad te va a brotar de dentro. Exactamente. Es un tema muy, muy importante y vas a vibrar a ese nivel, que es algo que también yo entendía, logré entender, o sea, ¿por qué llegan a mi vida personas que no, no son lo que yo quiero? Ok, también han llegado bendiciones a mi vida, que ¿okay? también tengo que decir las sí, sí. la, la cosas como son, ¿no? este Pero cuando yo entendí, claro, o sea, si yo tengo pensamientos de que yo no soy importante, de que mis piernitas, y esto lo digo ya abiertamente, antes me daba vergüenza, porque cada vez que me vean alguien me va a ver las piernas, ¿no? Ay, ¿será verdad? Pero es verdad, o sea, yo tengo un complejo con mis piernas, y, y tanto sí. era así, pero ¿por qué? Porque, ese, porque esa voz siempre salía a flote, porque yo quería una relación de pareja, pero yo tenía una creencia que el amor era igual a sufrimiento. O sea, para mi subconsciente, todo lo que tenía que ver con amor era peligro, y él tenía que ingeniárselas para mantener... Cualquier relación lejos de mí, lo que se conoce como autosaboteo. ¿okay? Sí. Entonces, claro, cuando yo decía, ay, Diosito, yo quiero una relación de pareja, tal, que no sé qué, saltaba la voz. Ay, Dios mío, pero cuando te veas las piernitas todas flaquitas, y yo no sé qué. <risa> es increíble, es increíble cómo el subconsciente habla con el pensamiento. Entonces, por supuesto, me venían todo eso. Ay, yo no soy especial, yo no tengo ningún atributo especial, yo no sé qué. ¿Cómo iba a estar yo emocionalmente? baja, con claro. tristeza, entonces que va a llegar a mi pura persona que también como yo están vibrando bajo, mm -hmm. ¿ok? La atracción. Mm -hmm. ¿Cuál es el objetivo Los... del ser humano de crecer como, como está en la palabra? O sea, sanar esos complejos, esas mentiras, porque son todos, yo creo que, creo no, estoy segura, todos somos por esencia de ellos. Somos un sí. alma hermosa, solo que está el bloque, el concreto, el cemento, las vigas, <risa> qué sé yo, de tanta cosa arriba, que taponamos. Ya más que... bruto en otras palabras. Sí, sí, <risa> Uy, sí, ya. de pura mentira, ¿ok? Pero como Dios es tan hermoso, nosotros creemos que perdemos la conexión con Él, pero no la perdemos. Él siempre tiene ese hilito que llega a nuestra esencia, ¿ok? Y que un, alguna vez sentimos esa fuerza, de decimos no es posible, yo quiero algo mejor para mí, yo sé que hay algo mejor para mí, y la persona se levanta y sigue adelante. Entonces es eso, es esa fuerza espiritual de ese ser superior que te está tocando. Entonces mm. ahí vemos personas que salen adelante, que triunfa, como este Nick, que pasó por, por un momento fuerte, hasta que un día empezó a insultar a todo el mundo y a decirle, mira, este, ustedes creen que yo no tengo corazón, que yo no sufro, ta, ta, ta, ta, ta? Y ahí empezó él a hablar a las personas, a, su, a los jóvenes. Y hoy en día, ¿quién es? Un gran conferencista internacional, multimillonario, casado, con dos niños. Hijos. Con, con dos hijos, sí, Se lanza en paracaídas, anda en patineta. ¿Qué no hace él? Sin extremidades. Y nosotros nos quejamos por todo. O sea, so, para que ustedes vean, entonces es la fuerza interior que te impulsa a tomar acción. Y eso es lo que tenemos que buscar, eso está en nosotros, lo tenemos que, que buscarlo. Maravilloso, maravilloso. Debería ma escribir más acerca de esto, ¿eh? pero sí, sí. yo me alegro que tú empezaste. <risa> Mira, sí. esto, esto que ven aquí, mire, tengo papelitos y papelitos de cosas que me van viniendo, pero claro, esto lo tengo que pasar para un libro, ¿no? <risa> o sea, nuestro, cualquier... amigo Humberto, un, eh, nuestro amigo Humberto también Ajá. está comentar que es una historia muy común y se habla muy poco de ellos, y eso es verdad. Se habla sí. muy poco porque es un tema un poco tabú, que no, no se puede tocar, porque como toca mucho la fibra, el sentimiento de mucha gente, y sí. no, se, no estamos hablando animal de religión, ni, ni de Dios, ni nada, por todo lo contrario, es acercarle más a Dios a la gente ¿no? que sea sí, más, sí. más visible sí, exacto, o sea es profundizar, si tú eres evangélico profundiza en tu religión, si eres católico profundiza, si no te gusta ninguna religión, porque yo no creo en los sacerdotes, perfecto o sea, tú tienes que conectar con aquello que sientes en tu corazón porque mm. es la, la, mi religión es, mi, mi, es con, que, con lo que yo conecto ok, pero cada quien tiene que ver con qué conecta Aquí no hay juicio, aquí no hay que yo soy mejor o yo soy peor porque yo soy católico, yo soy ateo. No, o sea, lo importante es que reconozcamos que cada uno tiene una esencia que es pura, que es hermosa, que, que merecemos por ese ser superior, merecemos ser felices porque para eso vinimos al mundo. Y conforme tú te estás trabajando y estás siendo cada vez mejor tú contigo, ¿qué es lo que va a pasar a tu alrededor? Si tú estás bien contigo, ¿qué va a pasar a tu alrededor? Vas a ayudar Contágico. a los que en tu entorno. Mm. ¿okay? Entonces tú vas a hacer luz para otro Y esos a su vez van a ser luz para otro Por eso decía también en la Biblia, eh, vayan por el mundo y lleven la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que, que tanto se hablaba. Que mm. podíamos liberarnos del yugo entonces, esa es la buena noticia. O sea, podemos liberarnos de todas esas creencias. Bueno, de todas no, porque sería la perfección total y nadie es perfecto ¿no? Pero... Pero Jesucristo podemos... dijo, como no te das la verdad y te hará libre. La verdad te hará libre. Y cada quien tiene que buscar la verdad dentro de sí. O sea, no hay... lo que es mi verdad no es tu verdad. No. Pero si hay una verdad, que eso yo creo que no... No hay lugar a duda. Es que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal. Y eso es una verdad. O sea, eso ni que me lo diga de una forma o de otra. Para mí, somos seres espirituales. Y eso es lo que nos hace grandes. Eso es lo que nos impulsa a crecer. Y en diferencia de todo espíritu. otro ser en la, en la, en la tierra, en lo de los animales, nos diferencia que tenemos espíritu y alma. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y es esa parte de nosotros que tenemos que desarrollar, que tenemos que evolucionar, pero para poder estar en esa vibración alta, en una conexión más directa, tenemos que sanar, tenemos que dejar de dejarle, de, tenemos que dejar de achacarle a Dios toda la responsabilidad. Tú te casas con, con un hombre eh, que es alcohólico, que te maltrata, eso no fue la cruz que, como dice, la cruz que Dios me dio, no tú desde tu nivel bajo de vibración, desde tu desamor, desde tu miedo, ay me voy a quedar soltera porque la sociedad dice que me tengo que casar y tener hijos y no sé qué más, entonces tú tomas decisiones o desde el miedo o desde el desamor, desde la desesperación, desde la frustración porque eh, también fui herida, entonces tomo decisiones desde la tristeza, entonces, por supuesto, vas a conectar con personas. No que me también. merezco nada más, no valgo nada. Exacto. Entonces tú vibras a un nivel que vas a traer a tu vida personas que también tienen su proceso, porque esto no quiere decir que alguien es mejor que alguien, no. no Todos no. tenemos proceso ¿ok? Entonces, mm. si yo estoy en proceso con un nivel de vibración baja, va a llegar a mi vida personas, trabajos, amigo en ese mismo nivel de vibración cuando tú comienzas a sanar y a crecer tú vas subiendo las escaleras yo lo llamo la escalera de la vida o sea vas creciendo y no tiene que ver con la parte económica ni con un cuerpo business ¿okay? eh, porque el, el cuerpo hay que cuidarlo por supuesto ¿okay? este, la abundancia económica o la estabilidad económica es necesario para el ser humano ¿okay? porque de eso depende mucho tener una buena salud, eh, tener un techo, poder ayudar a otros, ¿ok? Que el objetivo final siempre es poder ayudar. El propósito mayor del ser humano es servir. Entonces yo para sí. servir yo tengo que tener, tanto tengo que tener amor de calidad, ¿ok? Tengo que tener estabilidad económica, tengo que tener eh, experiencias hermosas que pueda transmitir, entonces, es eso, es buscar ser, ser, mejor, cada uno para poder brindar, primero para estar bien contigo y con, y con el creador. Y desde este nivel, tú poder ayudar a otras personas, ser luz para tus hijos, saber cómo encaminarlo. ¿Cuántas familias no hay que los hijos maltratan a sus propios padres? Sí, sí, terrible. No ¿Por qué eso? Porque este padre no tiene el conocimiento, no tiene la información, no sabe cómo educar a su hijo, de repente tiene creencias también de, de yo no valgo, eh, mi hijo es más importante que yo, eh, tengo que vivir es para mi hijo, yo me anulo, ¿ok? Pero eso no educa a un hijo, eso le está enseñando al hijo crear sus propias creencias de que la mujer no vale o el hombre es mujeriego, ¿Por qué? Porque lo que está viendo acá, él lo va a reproducir. Mm. Y esto es una cadena. Entonces la, lo, los padres se tienen que valorar y desde allí van a enseñarle a sus hijos, tú te tienes que valorar porque tú eres importante, porque tú mm. eres grande, porque tú eres capaz. Pero una madre que se sacrifica por completo por sus hijos, deja de ser ella, la gran mayoría de las veces los hijos pierden el respeto por ella, porque ella misma se lo perdió. Mm. ella perdió el respeto por ella misma y por supuesto eso es lo que le transmite a sus hijos sus hijos no la van a respetar mm. ¿Okay? entonces es, es importante trabajar en nosotros es importante escudriñar cómo hago para amarme cómo hago para enamorarme de mí cómo hago para sanar justamente ahora que acabas de nombrar eso enamorarme a mí eh, justo, justo en este momento estaba pensando cuéntanos algo acerca de ese proyecto que tú tienes ahora Aparte del libro, completo, que es fabuloso, pero el proyecto que tú tienes ahora de curso, de masterclass, que te ya, ya te he visto en acción. Pero cuéntanos algo acerca de eso, porque es súper interesante. Sí, fíjate, una de las creencias que yo tenía, mi mamá es una mujer espléndida, maravillosa, portuguesa. Yo digo que es una portuguesa atípica, porque ella a los 20 años eh, empezó a montar peluquerías en Venezuela, montó 3, 4 peluquerías una mujer que se quedó con el cuarto grado de Portugal, ¿okay? pero apasionada por la lectura. ¿okay? Su escritura es pésima, ¿okay? pero era apasionada por la lectura. Tanto es así, se casa, nos tiene a nosotros cinco hijos, y en los años 80 eh, comenzó a asistir a seminarios de PNL, cuando apenas el PNL comenzaba a ser conocido, de 30 30 años más o menos, 30 años atrás. Uh -huh. Y ella comenzó a asistir a estos seminarios, ¿no? Y, por supuesto, ella es una mujer así muy muy extrovertida y, y muy de la iglesia, ¿no? Y, bueno, a ella la llamaban siempre para dar una charla a los padres en las escuelas o en la iglesia, ¿ok? Y yo decía, a me gustaría hacer como mi mamá suelta, poder hablar en público sin ningún tapujo ni nada, pero yo lo pensaba y se me paraba la piel. Yo, yo, hablando en público. O sea, no lo quería, pero inconscientemente decía: jamás y nunca yo me voy a atrever a pararme frente a un público a hablar. ¿Ok? Y yo he admirado a mi mamá por eso. O sea, como, como digo, una mujer atípica portuguesa que, que hizo cosas que no era común hacer. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo empiezo con. con con, con todos estos seminarios y cursos y libros leyendo, leyendo, leyendo, hasta que al final logré, el, eh, como dije, engranar mi parte mental con Dios, cuando entendí que realmente Dios creó mi mente, y que Él quiere que tengamos una mente como la de Él, ¿ok? Uh -huh. Yo, oh, lo que no es, es mi perspectiva, lo que no cuadra conmigo es ese de yo puedo, yo puedo, yo puedo, desligado de Dios, ¿no? Y para mí no, es, no, puedo, no, porque Dios lo oh, ha permitido Dios. en mí y me creó con todas esas capacidades, ¿no? Siempre en conexión que contigo. Está contigo. Mm. Sí. Entonces, bueno, eh, empecé con este libro. Yo pensé que me iba a quedar con el libro. ¿okay? Después empiezo, como dije, eh, eh, empecé a invertir en mí. Yo dije, yo tengo que sanar todas estas mentiras que, que, que me estoy diciendo y empecé a invertir en, con, con, con servicios de coaching. He estado, como ya dije, no sé, seis, siete, siete cursos en, desde el 2020 hasta ahora. Y me empecé a apasionar por esto. Me empecé a apasionar. Mm -hmm. Decía, no, yo le tengo que decir esto al mundo, yo le tengo que decir esto al mundo. Y, y empecé por allí a hacer, eh, por último, bueno, decidí eh, entrar en un curso de cómo podía yo hacer de este libro, cómo podía yo transmitir mi libro a través de un curso online, ¿ok? Entonces, bueno, nada, empecé por allí, empecé a profundizar, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que transmitirle a la gente? ¿Qué es lo que ya yo, yo sé? ¿Qué es lo que yo he pasado que yo pudiese ayudar a las personas? Y, bueno, efectivamente, para mí lo, lo, lo que he alcanzado hasta ahora mi meta más importante es haber aprendido a amarme, porque no me amaba, ¿ok? Y dijo bueno, ok, ya esto es lo que quiero hacer. Tengo que empezar a hablarle al mundo, tengo que empezar a, a, a ponerme frente a una cámara. De hecho, si ven mis primeros videos, les aconsejo que no lo vean. No, pero ahora es una experta, una experta. Te veo todo el tiempo haciendo live. No, pero te admiro, te admiro. ¿Cómo se hace live? ¿Cómo se hace esto? Porque, pero bueno, feliz. Yo, un año atrás, yo decía, yo en redes sociales, o sea, yo no, o sea, no, no, no me veía, no me veía aprendiendo estas cosas, ¿no? Y sin embargo, miren, aquí estoy frente a un celular. Aquí estamos. <risa> sí, señor, ahorita estoy hablando contigo, estoy interactuando, pero me ha tocado y hoy, por cierto, tengo a las nueve de la sí, noche sí, hora del de lugar vi. Voy a tener un live donde voy a hablar, voy a dar unas pequeñas herramientas de cómo empezar ese proceso para enamorarte de ti, ¿ok? Entonces, bueno, los que puedan asistir, aprovechen, voy a dar ahí unas pequeñas herramientas de, de cómo empezar. Pues. Y bueno, nada, estoy aquí, ya tengo mi curso de mentoría personalizada, el que esté interesado en, en tener una conversación conmigo para ver cómo lo puedo ayudar, también para conocer cuál es su caso, para apoyarlo, y después, bueno, vemos, si quiere que yo lo acompañe en este proceso, eh, encantadísima, a través de, de, de mi programa de, de mentoría personalizada. Y, y otra cosa que, que, que es importante decir, ¿no? Como dije, yo he leído mucho, hice seminarios, hice retiros, hice muchas cosas. Pero yo logré el cambio que hoy tengo, el coraje que hoy tengo de pararme frente a una cámara y hablar lo que yo siento en mi corazón, gracias a que decidí invertir en mí. Gracias a que pagué a alguien que ya lo había pasado, que había pasado, igual que por lo que yo pasé, y que me dio herramientas, y que me ayudó a dar ese paso, a definir cuál era mi propósito de vida, qué es lo que yo realmente quería hacer, ¿ok? Entonces es eso, o sea, es importante tener un mentor, tener un coach, tener un terapeuta, un psicólogo, alguien que te ayude a cortar el camino, porque si no, van a estar como yo y los israelitas dándole... La vuelta a la misma montaña durante 40 años Entonces yo dije, no Yo no voy a seguir dándole la vuelta a la misma montaña 40 años más Y bueno, y aquí estoy Y, bueno, y gracias a ti que me permites aquí No, no, para mí es un placer Un placer Nos conocimos también por la escritura Y por el curso este sí. de Navarro Y bueno, ha sido un placer Conocerte y tener más intimidad contigo Saber muchas más cosas de ti para mí es súper, súper importante que la gente se entere del maravilloso sí. libro que tienes, ¿no? Los sí, cursos sí. que estás dando y todo. Entonces, qué mejor que poderlo transmitir. ¿Puedes decir tu usuario, por favor, para la gente que está escuchando? Sí, de bueno, mi cuenta, mi cuenta de Instagram es Antonieta Piso, ¿cómo dicen Piso? Eh, la barra de eh, abajo. Guión bajo, guión bajo. Ok, guión bajo, Mars, M-A-R-S. Antonieta piso más me pueden seguir sí. en Instagram y en las redes sociales en YouTube, en Facebook eh, por mi nombre María Antonieta Ravicho Silva y mi libro mi libro <risa> <risa> lo pueden comprar en Amazon eh, cualquier parte del mundo menos Venezuela okay Venezuela no <risa> llega gracioso. por el, por el sí. bloqueo económico no está llegando sin embargo ya yo envié un lote de libros para Venezuela el que esté interesado, me puede enviar un mensaje por, por directo. Y bueno, ahí canalizamos la entrega. Igual yo sé que hay personas que también me han dicho, mira, yo no manejo Amazon, yo no tengo cuenta en Amazon. OK, claro. no hay problema. en, en contacto uh -huh. conmigo y ahí canalizamos la, la, la entrega del libro. Entonces, bueno, aprovechen Super. que esto es, esto es un hermoso tesoro. Yo sé, las personas que lo han leído han conectado muchísimo. Porque es eso? Es, es, es mostrar la cara de Dios del amor, del Dios de la misericordia. Entonces, lindo, lindo, realmente, Antonieta, ha sido uh -huh. un placer. Y bueno, espero que las personas que se lo vean después, de uh -huh. que se lo pongan en Instagram, y puedan comunicar contigo y ver los cursos. Sí. Y bueno, hay si, bastante si alguien gente hace que no... alguna pregunta. <risas> Sí, no, no sé si eh, Mari nomás dice que, bueno, es un tema muy controvencial y gracias, a y Antonieta, gracias Mari, tú siempre, y atenta sí, con también, nosotros. Sí, Linda, linda. De que fíjate, no ha sido fíjate, un placer, placer realmente. Dime. Fíjate que este, este equipo que formamos de, de, de escritores, todos somos sí. hermosos, ¿verdad? Sí. De verdad, sí. o sea, es que el ser humano es hermoso tenemos que sí. mostrarlo, pero todos somos hermosos, sí. este equipo es maravilloso, o sea, y, y es así, Nos ayudamos, o sea, hay que siempre estamos apoyando, la humanidad, que es la humanidad es segura, la creación es hermosa, el paraíso está aquí, el paraíso mm. está aquí, independientemente, o sea, no quiero decir que vamos a taparnos los ojos a todo lo que está pasando, no, va, va más mm. allá de esto, pero es aprender, mm. María Adi. Julia dice, excelente libro, el de Antonieta. Sí, es verdad. Ay, gracias, María Julia, hermosa. Sí. sí. Bueno, sí. es eso. Todos somos hermosos. Vamos a darnos la oportunidad de mostrar esa belleza que tenemos, porque la tenemos, no hay duda. Todos somos seres especiales con una esencia hermosa. Y es importante empezar a trabajar para quitar esos escombros y esas cosas que tenemos. Y, y que lo que vamos sale. a hacer. Claro María Culey, sí. mucho éxito a mis dos amigas escritoras. Bueno, tú y eres madre, escritora es tanto como, es nosotras, tan. como nosotras, así que eh, somos seres espirituales, una experiencia humana, dice María. sí, es verdad. Somos ya. seres espirituales ya. y hay que sí. encajar y, en eso. Y, y eso lo tenemos que entender. Somos seres espirituales y, y conforme vamos creciendo, vamos vibrando más alto, alcanzamos los anhelos de nuestro corazón, pero en plenitud, en plenitud, porque eso es lo importante. No es el simple hecho de, yo quiero abundancia económica, yo quiero lujo, yo quiero esto, pero como pareja no eres feliz. ¿Para qué? O, o, o sea, el objetivo es alcanzar nuestras áreas en plenitud, y eso se puede conseguir, sin duda alguna, porque ya hay personas que lo han logrado, y si otros lo han logrado, que son personas normales como nosotros, también nosotros lo podemos alcanzar, sin duda alguna. Ah, sí. Entonces, no bueno, si Antonieta, que... muchísimas gracias, ¿no? Parece mucho éxito, dice Humberto. Gracias, gracias para ti también. Tú sabes que es el primero que va a estar en el mes de junio, así que <risa> mi, primer, mi primer varón <risa> en la entrevista. Así que, sí, sí, sí, sí, muy lindo. Así que estoy súper contenta por este, este nuevo proyecto que se me ocurrió un día. Dije, bueno, lo hacemos sí y aquí buenísimo. estamos. Y sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. eh, que voy a tratar eh, de mirarte porque para mí es a las 10 de la noche, creo, el, tu entrevista. Voy a tratar eh. en, de poner porque sí, es bueno. una hora más. ¿no? Sí, sí. Bueno, otra vez te digo, Antonieta, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros Hasta siempre bien. estamos en contacto. Sí, y gracias a todos. todos. Gracias. Muchísimo.